Me deja ver que no se ve una mierda Pero sé perfectamente a dónde lleva Si se tuta gente es que me que te senda Por aquí la sociedad se ve mal como ser tu celda Respira tenso, la cuerda tensa Busca tu pienso, aquí el billete no compensa No entiendas la hoguera que se dan cuenta A toda costa evita que te chican Recuerda, estás solo, aunque te dé agua Atrás está el cemento, ahora no busques una estatua Quería avanzar, soplar las aguas Sueltes excusas, así vas a apagarlas. Vas a apagar si me das la espalda, tú sabrás. Si me dejas ir, antes te enseño el magma. Dejaste la ciudad, ya aburres en uno más. La inseguridad razona más que la constancia. Vas a razonar tus pasos, que temes morir de asma. El asno va con calma, tú quieres ser mejor y comprender lo que no abarcas. Te ofrezco un pase de invita especial a mi comarca. Notas que no hay luces que protejan tu nostalgia. La ciudad es una estrella en la galaxia. Quizás ha muerto, incluso te hace gracia Estás en el desierto a kilómetros de distancia Aparece un hippie, el bosque está por ahí, ¿está guay? ¿Quieres un trippie? No, ya tengo un mai. con la confusión le matas por like. Ya tienes información de sobra, he won't testify Soy un diablo, no satán. no satán, no satán, no satán ¿Entendiste tú las luces verdes, ¿ahora dónde están? ¿Ah? Que te las comes para no pensar, mira dónde estás No hay más, seremos unidad no me convences, pero ¿qué más da? No te puedo dar mi alma, no quiero divinidad Lo peor que me puede pasar es que me vuelva loco Pero también dar igual, primo, porque ya estoy loco Me cuela humedad se pisa esponjoso, baja la temperatura. Se fue borroso, se escuchan las texturas. Tropiezo con un tronco roto, sonrío de maldad. Creo que he llegado loco, ya no hay vuelta atrás. El silencio se asemeja a música, según mi paz. Buen criterio para empezar a desenterrar el mal, porque entiendo que ahí están las cosas bellas de verdad. Todo es confusión esta niebla. Pero el, pulso no me Pero el pulso no me tiembla El diablo no me tienta, soy yo con mis dos piernas